<risa> a la, Francis le, le, le ha tomado La soledad al pobre le afectó al senador Senado de Montecristo <risa> Mire, dándole un giro A eh, un tema muy diferente A lo que todos hemos tratado en el día de hoy Que ayer di algunas pinceladas Y que me prometí a traer hoy eh, Porque le he dado seguimiento a este caso Del jovencito Que vivía En una casa En un árbol Él mismo hizo eh, su casita, entre la soledad, la tristeza, una casita hecha a manos con un zinc oxidado, maderas recogidas, con todas las precariedades que usted pueda imaginar. Él y su hermanita, él y su hermanita vivían ahí. Su madre murió, su padre está preso. Y a raíz de un reportaje que hiciera CDN, en conjunto con esta organización sin fines de lucro, John Péame, se empezó a realizar una campaña para recaudar fondos para el jovencito. Señores, la solidaridad, la ayuda de muchos ciudadanos, de gente que se identifica con causas tan tristes como estas y a la vez noble, Hemos podido nosotros hoy estar contando, o podemos nosotros hoy estar contando esta historia tan positiva, bonita, de un jovencito emprendedor, un muchacho bueno, según dicen sus vecinos, a tal punto que el Conani ha evaluado la condición en que él y su hermana eh, viven y entienden que es una convivencia sana, aún siendo niños, y que le van a permitir seguir juntos. Vamos a ver el reportaje inicial, qué es lo que motivó la solidaridad de cientos de gente y la recaudación de los recursos para darle una una vivienda digna al niño que entre lágrimas narra su historia. Vamos a escucharlo, muchachos. Vamos a darle a... Quiero que mi mamá te iba. Yo buscaba tabla y voy sin botar. Y le armaba y buscaba clavos donde construían y le ponía cartón cuando caía goteo no puedo dormir cuando me acuesto tengo mucha hambre mire cómo entre lágrimas, él narra cómo eh, fue construyendo, no lo puede llamar casa, realmente uh, a, a, a esta estructura de zinc, de cartón, que con clavos, pasando hambre, pudo eh, hacer eh, esta estructura para él poder eh, dormir y no estar en las calles. A raíz de, de esto tan triste que se muestra en el reportaje, Luego viene lo, el aspecto positivo de la solidaridad humana, de la sensibilidad de la gente. Miren, esa lavadora, ahí es que él guardaba sus cosas. Porque es una condición social, el nivel más mínimo o bajo de las condiciones socioeconómicas eh, que puede tener un ser humano. Señores, estamos hablando de un niño. De una persona que se supone que el Estado, si la familia no, no lo logra o no le hace posible... Debe de garantizar, debe de garantizar la seguridad, un techo, un hogar, educación, salud. Y esto sale a la luz a raíz de ese reportaje. Y entonces ahí es que se toman diferentes acciones. Y vemos los resultados de este inicio eh, que presentamos cuando se hace el reportaje. Vamos a ver el segundo, muchachos, para que la gente vea que hay cosas buenas, positivas, eh, más allá de todas a veces esas nebulosas que tenemos como sociedad. Vamos a ampliarlo. Yo quiero mucho a mi hermanito. Yo no voy a dejar que se lo entreguen. Mi hermanito significa mucho para mí. Me da miedo se lo Cuando a mi papá lo metieron preso, nosotros decidimos venir para acá a atender a mi hermanito para que no tuviera suerte. Yo le traigo muchísimo a mi papá. Se pone triste. y Yo le digo, mi hermanito que tú tienes, el es triste porque me hace falta mi mamá y mi papá si ustedes quieren ayudarme háganlo no si llegan a mi hermanito por favor que yo lo amo demasiado no quiero estar lejos de él. yo le ayudo a hacer la tarea y yo que lo enseñarle ¿eh? yo nunca lo dejo sola yo lo tengo ustedes como mi familia ¿eh? Sale adelante, me gustaría mi trabajar para seguir luchando por mi mamá y por mi papá y por mi familia. Yo tengo una casita nueva para con mis mi Hermano para mí significa un amor, el amor de la vida. Yo amo mucho a mis dos hermanos y siempre voy a luchar por ellos, juntos al final. Los regalos y las ayudas pues han llovido. Eh, ver la cara de felicidad de estos tres hermanos, señores, eso eh, rompe el corazón y a cualquiera lo pone a llorar. Las hermanitas dicen que fueron eh, donde él para no dejarlo solo, que les ayudan a hacer sus tareas. Y algo, eh, datos eh, importantes, puntuales de esto es que, como decía, se le va a construir la casita, el CONANI ha estado evaluando la situación y entienden como que ellos pueden, eh, suponemos que habrán evaluado a nivel eh, psicológico, de comportamiento o investigado, que los niños tienen las condiciones, las hermanitas, vamos a decir, será para atenderlos o habrá algún familiar que, que pueda supervisarlo, pero hasta ahora ellos es que han estado Prácticamente eh, solo si están encaminados, si se quiere Aparentemente el comportamiento de estos jovencitos que son niños, son menores de edad todavía. Eh, no sabemos en qué se basa el CONANI para entender eh, de manera legal que ellos como menores puedan quedarse solos. Pero estudian, como dije, el muchacho es un muchacho, según los vecinos ejemplar. Le van a hacer sus casas. En principio... La campaña inició para la recaudación de solo 200 mil pesos. Esta organización de Yompea me solo estaba solicitando eh, la, la colaboración de 200 mil pesos. Pues eh, se ha logrado de todo muchísimas cosas. Se superó muchísimo las expectativas de recaudación. Así como este jovencito, como estos hermanitos, hay muchos casos en nuestro país. Hay muchos casos en República Dominicana de jóvenes, de adolescentes que no han podido tener esa oportunidad de un estado que les garantice los aspectos más básicos y esenciales en lo que tiene que ver con la protección a la niñez. Gracias a Dios hay organismos, instituciones como estas que nosotros partiendo y sabiendo de que somos un país en subdesarrollo con una deuda social acumulada muy amplia, señores, no justificando que cosas como estas se den. Pero es una realidad que tenemos. O sea, nosotros tenemos una realidad desde nuestra fundación de que hay precariedades y necesidades y que nuestros gobernantes no han hecho lo que ha debido de hacer para que esto no suceda. Lo cierto es que la realidad social está, que tenemos niños desprotegidos en condiciones de vulnerabilidad a un nivel eh, muy alto, muy exagerado. Y que hay solidaridad, hay gente buena, hay gente noble, hay gente que se preocupa y que aporta ese granito de arena para tener eh, mejores jóvenes, garantizarles su vivienda, garantizarles sus estudios y hacer lo que sea necesario. Más allá de todo el contubernio del día a día, de la política, de los pochinches, de los chismes, de esas cosas que nos agobian y que nos hacen a veces dejar de lado y olvidar esa otra realidad oscura. Y que hay gente que enciende esa mechita o esa vela o ese fósforo para que resplandezca y poder llevar luz a gente que lo necesita. Son cosas que nosotros no debemos de dejar de lado. Qué bueno, enhorabuena eh, casos como este y otros tantos pues que podamos seguir observando en nuestro país. Y en organizaciones que sin ningún interés, sin fines de lucro, hacen, hacen de manera desinteresada estos aportes y que se entregan para llevar esperanza a tanta gente que lo necesita, a niños, adultos y demás. Felicidades a, al grupo, a los muchachos de Yompeame, que al igual que este caso, hay otros tantos que ellos han colaborado y han llevado esa, esa llama, esa luz de esperanza para darle mejores condiciones o calidad de vida Con cada granito de arena que nosotros podamos aportar a nuestro país Enhorabuena, felicidades a todos los que han colaborado la, la, En el caso del Ministerio Público también está investigando la situación legal del padre Porque eh, tiene ya tres años preso, ¿sí? me parece Y así, una vida un tanto turbia, pero que llega con estas, que se aclara con estas personas que han colaborado para darle mejor calidad de vida a estos muchachitos, a estos tres Así hermanos. Es. Qué bueno, bueno, de verdad. Un orgullo de todos los que han aportado eh, y colaborado. Eh, visibiliza una realidad en este país. Así como ellos, hay sí. muchos. Y quiere cohabitan en un barrio que los protege cierta, en cierta forma. Uh -huh, dan comida. Y saben bueno. que ellos están ahí. Y, y le dan seguimiento, pero hasta donde pueden. Ah, claro, totalmente. Hay una llamada, vamos a darle la bienvenida. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días, buenos días, buenos días. Saludo para todos aquellos que se sientan a ser saludados. Buen día. Eh, me encanta como ustedes desglosan de, de, de, los temas. Carolina, eres una profesional en todo el sentido de la palabra, al igual que mi hermano Yerjan y usted mismo, señor Frank. Muchas señor gracias, Frank. Alvarado. Y gracias. quiero decir que eh, la ignorancia es la madre del fracaso. Lamentablemente en este país han muerto más personas de ignorancia que de hambre. Por eso es que todo el que lee tiene derecho a la palabra. Y ustedes, me encanta su programa. Felicidades. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Muchas gracias. Pero tierno, tierno, tierno. Yerjan, dos veces te quiero, hijo de Dios. <risa> <risa> bueno, Muchísimas gracias, Alvarado. Yo estaba esperando, esperando las críticas de Alvarado. Eh, sí. No la hizo. Parece que está contento. Bueno. Gracias, Alvarado. Mira, algo que quiero comentar: Mi hermano, hermano al, Alvarado. Y es que la pregunta del día ha puesto en contexto una realidad de que el presidente. Eh, ha solicitado 45 días más de estado de emergencia. recordarle que, como yo soy coherente, yo le tengo que pedir al presidente, como se lo hice el pedido a Danilo Medina, sí, sí, constantemente, que cuando se presenta un nuevo periodo de solicitud o un nuevo solicitud de periodo de emergencia, el Estado, el presidente, debe entregar un informe pormenorizado de las acciones que ha eh, iniciado el gobierno con esos 45 o 20 días de emergencia ¿por qué? porque la ley 96 establece eso y le estábamos pidiendo a Danilo Medina en oposición que fuera transparente y que no eran enunciados, sino com completar el informe de gastos y las compras que se habían hecho en su momento. Porque, señor, el estado de emergencia no significa cuarentena ni, ni toque de queda. El estado de emergencia eh, le da al gobierno una oportunidad de tomar cuantas medidas sean necesarias cómo comprar, cómo abastecerse, cómo llevar el, el, eh, las medidas de emergencia a, la, a los distintos sectores y deben dar la, las informaciones previo a ser conocido un nuevo periodo. Bueno. Es decir, que debemos de orientarnos hacia ese sentido de saber qué hace el gobierno en, lo, en los días de, de emergencia que ha estado usando. Entonces, concluyo. Esa es la diferencia que no se está hablando, que a partir de ahí, si se le renueva, tendrá uso de, de recursos y de decisiones como el toque de queda, si se amplía, si, si se reduce o si se, eh, se engrosa una nueva medida. Hoy, hoy precisamente veía a un comunicador pedir eso mismo, decía, pero el presidente debe demostrar o el gobierno debe demostrar para qué es necesario eh, el, el es estado que es de emergencia. Es obligatorio. Desde mi punto de vista creo que sí es necesario, hay que seguirlo hasta que se pueda, pero claro, explicando naturalmente, cosa que no se ha hecho ni en el pasado gobierno ni si en no este, lo en los hecho. tres meses que tiene, cuál ha sido el resultado de mantener el toque de queda y el estado de emergencia. Pero creo que sí, porque a través del estado de emergencia tú puedes contener los derechos fundamentales, limitar los derechos fundamentales y evitar, por ejemplo, lo que es el libre tránsito y todo lo demás aún así entiendo que debe que debe continuarse lo que le da la razón lo que le da la razón lamentablemente a las autoridades pasadas que tanto criticaban como el estado de emergencia estado de emergencia todavía estamos en estado de bien, emergencia bien muchísimas gracias yo, yo y a, a llegar hasta diciembre. y a toda la gente Vamos que ha estado con nosotros en el día de hoy